nos parece necesaria, imprescindible, la plantación y la reforestación de los parques y de nuestra ciudad. Y por lo tanto, cuando se trae una propuesta de este tipo, pues la avalamos y votamos a favor. Nos parece muy importante el cambio de tendencia que se está dando en nuestra ciudad en torno a la movilidad. Ya se hicieron dos carriles bici eh, segregados en nuestra ciudad y ahora se avanza, aunque es claramente insuficiente, en esa senda eh, con otros dos carriles, ahora esta vez en el centro de la ciudad.